Se escuchan Se escucha Jugamos uno PvP podríamos jugar unos skywars unos Skywars Me parece bien Están todos los server llenos por dios Típico de universo típico Ay bueno ya me metí en el Vamos ¿A dónde? Ok, diez 10, ¿10? Segunditos vamos, oh. <risa> vamos, Les digo de inmediato, soy increíblemente malo para esto. Sí. Probablemente me estén rusheando ahora y no tengan idea de qué hacer. Porque doy mucho asco en este juego y en otras cosas también. Pero en este juego, donde no más asco A ver. Uh, tengo pechera, manzanitas, unas gabels, así tranquilitos, <risa> bloquecitos, así tranquilito. Yo, prisa, ninguna encima, ninguna prisa, nada de prisa, nada. Ok, empezamos. Pues, por cierto, tengo la skin de la, de la grip, porque, bueno, por qué no. Entonces, vamos por acá. relajadito ayer alguien por aquí igual tengo toda la madera ahí genial padre. Que... a ver dónde habrá gente dónde oh, ok ahí hay definitivamente gente yo no tengo flechitas subimos subimos subimos por aquí mmm, veamos alguien por acá no nadie por acá aquí hay okay, gente que el tipo está más FK que todo, así que... Ok, menos mal estaba FK porque si no me hubieran matado seguramente como de 3, 4 golpes Me siento muy orgulloso de mí mismo Esto acá casquito de diamante pecherita un casquito así, está está acá, está está bien, está bien, está bien Come una... Uy, me acabo de tirar veneno, pero que soy imbécil por cuanto, segundos Da igual tengo que esperar a que el veneno se me pase, así que voy a estar aquí. Uy, acabo de escuchar sonidos feitos. no vamos, vamos. Uy, qué fue eso, amigo? Escuché unos sonidos. Oh. Bueno, la verdad es que era obvio, soy bastante malo, era obvio que me iba a terminar muriendo así, así que No, vale. Ya, esa que destruye cofres no hay que lootear. mano a mano ok esto por acá y esto por acá no tengo aquí. esto por aquí esto por aquí las gapels por acull esto por acá esto por acá esto por acá la chita de diamantes por acá esto por aquí esto por acá ender me llevo yo un no bloque miren me meto por aquí como completo rata. Ah, oh, bueno, creo que lo comí demasiado después. No sé usar manzana tampoco. A eso hay que. A ver. Cofrecino. Sí. Segundo, qué impaciente que soy. No, sí. 4, 3, 2, 1. Voy a tirar enderpearl en la base enemiga. Ok, ahora sí, ahora sí. Estoy preparadísimo, preparadísimo. Que alguien me trae... Le lance 5 enderpears y me voy al enemigo al tiro. Te estoy viendo a ti, te estoy viendo. El Seba va a aparecer ahí abajo. Eh, ok, esto sí. Aquí se va con espada nomás. Aquí nada de basura se va con espada. Nomás. Que no hay enderpear. Tranquilízate. No hay enderper nomás. Deja de ratear, pero... fuck? Ay, pensé que había ganado. A ver, vamos. Uh, kit Common a 20 bloques para muerte rápidamente utilizando bien. Es que la verdad es que los kits que tengo son una basura y bueno, tengo como monedas para tener más. Así... A ver, denme un Ender Pearl ahora mismo. Ay, en serio, ojo, Sharpness uno Sharpness uno not bad, not bad. <risa> por aquí abajo. What? Ojo técnica. No, me decían el crack. No hay nada más que decir. Me decían el crack y ya está. Esto es regeneración por regeneración. qué ratas plus. Un DLC. Yo puedo ah, ¿ya tengo? Ah, ah, manzanas eh, manzanas, manzanas Esto es regeneración, no es el tan Uh, Construyamos. Vamos. Cobertura. Bien. Soy un rata tremendo, pero lo maté. Eso es lo importante. Lo importante no es el honor. Lo importante son las skills. Y un poco de honor, pero no mucho. ¿Están estos ratas? Ok, van por ahí, van por ahí. Tranquilo, Valentín. Tú sabes perfectamente cómo defenderte de esta gente, vamos. Muy bien. Y para acá. No. Bueno, sí tenía bolas de nieve, no me debía haber acercado. Bajo, un voto de sobrecargados. Y un voto de que tenga 30 de salud. Por favor, dime que... Dios mío. Es como la peor combinación que hay así. Frere sobrecargado. Ni siquiera están como okay, están sobrecargados. No me pueden dar una espada decente. Lamentable. Seis luchas Este que tiene protección 1, protección 2. Ok, miren, miren, miren. Ojo al bueno, puedo subir que soy malo. Ahí podemos ver a un promedio, obviamente. Vamos. Ok, qué bueno que nos choraron esto. Si sí lo hubiera perdido de una manera brutal. Mira, ahí hay alguien. No, que soy malo, quería hacer algo épico. Oh, bueno, se demostró lo malo que soy en este juego. No hay nada más que decir. No hay nada más que decir. Soy malísimo. Bueno, hasta aquí quedó el video. Oh.